Buenos días, aquí en este video eh, les compartimos eh, instrucciones de Venerable Nangpel eh, para saber cómo meditar caminando. Y es material que, que creamos especialmente para los estudiantes de nuestro programa de formación en el budismo del Instituto Dharma pero que pensamos que realmente es algo en este momento de distanciamiento social que todos deben de tener a la mano. Y no es salir a meditar en el bosque cam caminando, um, no es una caminata contemplativa, es un modo de, de, de eh, modular o estudiar la interacción entre cuerpo y mente. No es tampoco ejercicio, no es que estamos elevando el ritmo cardíaco, eh, pero sí es algo que nos saca un poquito del modo que estamos en peligro de caer estando encerrados, mirando mucho Netflix o, o Youtube eh, que es de estar muy sedentarios. Y esto para, ni para la salud física ni mental es muy propicio. Así que meditar caminando es un modo donde realmente estamos mirando la, el modo en que nuestra mente y nuestro cuerpo interconectan y interactúan. Estamos estudiando esta relación tan clave que tenemos entre mente y cuerpo que creo que en este momento es, es algo muy apto y uno no necesita largo espacio para caminar es una caminata donde lo haces en cualquier cuarto donde tienes un poquito del piso despejado eh, caminamos y regresamos y por esto sí es algo que podemos hacer para si sí mueva las energías un poquito, no estamos así todo el tiempo. Pero eh, sobre todo estamos aquí realmente haciendo otra cosa que creo que es muy útil en este momento. Es que estamos básicamente haciéndonos más conscientes del control que tenemos sobre el cuerpo. ¿No? Miramos muy al fondo la relación entre, entre una intención mental y una acción física, una respuesta física, mirando muy al fondo cómo interactúa. Y en ese momento que hay muchas cosas que no están bajo nuestro control, es, se implica trabajar con algo que... Todavía, mientras estamos en la fase de estar encerrados, cuidando el cuerpo, los movimientos de nuestro cuerpo todavía están o están bajo nuestro control. Así que, eh, sin más, les voy a pasar a las manos de Nampel con la invitación de hacer las meditaciones guiadas por Nampel que tenemos en una sala especial, dentro de las salas de meditación eh, en la dirección que ven ahora en la pantalla. Y ahí eh, pueden hacer dos diferentes meditaciones, uno de 20 minutos creo, otro de 35, algo así. Donde les está guiando cada paso de este nuevo método de meditar. Eh, que yo creo que es, es, es justo para este momento. Ahora en esta sesión vamos a estudiar un, un tema que yo creo que les va a gustar. Es eh, cómo poder aplicar todo lo que hemos venido aprendiendo sesión tras sesión eh, en nuestra vida cotidiana pero de una manera gradual ir permitiendo que todas estas eh, capacidades que vamos desarrollando eh, con nuestro estudio, con nuestra práctica, con nuestras reflexiones esta capacidad de estar presentes, de que nuestra mente esté donde está el cuerpo de que establezcamos con nuestro cuerpo una nueva relación en donde hay realmente un, un aprecio por lo que nos aporta este estado de conexión y de armonía entre cuerpo y mente. Todo este entendimiento que hemos ido ganando de qué difícil, qué disfuncional es el vivir fuera del cuerpo o el vivir de una manera disociada, eh, cuerpo en un lado y mente en otro lado. Así que hemos ido ganando una serie de, de eh, condiciones para poder eh, ir aplicándolas de una manera muy, muy práctica. Y ahora el tema que tenemos es el tema de la meditación caminando que es un campo de adiestramiento en el que específicamente desarrollamos la capacidad de, de estar consciente de las transiciones, de poder eh, conservar lo que hemos logrado durante un, una etapa de meditación eh, formal, eh, la postura sentada, del cuerpo sentado, que en el momento en que se termina la sesión y tenemos que salir en el... En los períodos, entre sesiones, a continuar con nuestra vida, no haya una ruptura, no que pasemos de un estado de, de atención, de conciencia, de equilibrio, de estabilidad, a un estado de dispersión, de reacciones compulsivas, de no presencia mental, sino precisamente que seamos capaces de ir permitiendo que se, que se extienda, que se vaya expandiendo ese estado con el que hemos familiarizado a la mente dentro de una sesión eh, formal hacia las distintas actividades de nuestra vida. Empezamos con, con esta acción tan cotidiana de caminar y una vez que vamos encontrando que sí se puede seguir manteniendo la continuidad en los periodos entre sesiones, vamos permitiendo que influya y que penetre no solamente al caminar, sino al, al hablar, al comer, al trabajar, al interactuar, a todo lo que constituye eh, una vida, día tras día. Así que la meditación caminando es, es un tema dentro del de adiestramiento en la meditación y podemos verlo de de diferentes maneras una es eh, esta que les he comentado que es una transición entre el periodo de la meditación sentado formal y el periodo entre sesiones eh, y, y la vamos a ver ahorita cómo se practica otra es una manera en que alternamos la meditación sentado con la meditación caminando, que esta se suele utilizar cuando eh, dedicamos ya sea en nuestra casa o en un contexto de retiro, cuando llegamos al punto de extender nuestras sesiones de meditación sentado, a veces es muy conveniente eh, alternar entre periodos de meditación sentado y meditación caminando. De hecho, en algunas eh, tradiciones se acostumbra hacerlo así de manera regularmente. Se empieza por decir 20 minutos de, de, de meditación sentado, después un, una pausa de 5 o 10 minutos, después 20 minutos de meditación caminando, y así lo que y después regresamos a meditación sentado. Y esto es algo que eh, nosotros, en un momento dado, cuando sentimos que, que queremos extender más nuestra práctica <coughs> formal, eh, podemos hacer si aprendemos estas, estas instrucciones. Y, y ustedes van a ver cómo, eh, cuando se hace así, con esta alterna eh, alternando, los beneficios de la meditación de shamatha cuando estás sentado, o de la meditación cuando estás sentado, si tú no sales del lugar a donde has estado practicando y haces estos 15, 20 minutos de meditación caminando, estamos ayudando a que la continuidad en la atención vaya siendo cada vez más familiar para nosotros, aun cuando hay otras condiciones, hay movimiento, hay eh, desplazamiento, hay objetos visuales diversos, y una vez que logramos mantener esa, continu <coughs> esa continuidad al hacer la meditación caminando, y si después regresamos otra vez al cojín y hacemos otros 20 minutos de meditación sentado, ya no partimos de cero, ya no venimos de la excitación de... de eh, Anterior a, al momento en el que empezamos a meditar, y eh, tenemos ya el beneficio de todas las dos sesiones previas de meditar sentado y meditar caminando. Así que esta tercera etapa de, de concentración y de atención es muchísimo más, eh, va yendo un poco más profunda. Como decíamos en, la, en el tema anterior, si recuerdan la imagen de este tomando al elefante poco a poco vamos aproximándonos más la mente es menos pesada, menos resistente a poderse acercar cada vez más estar más próxima del objeto de atención y si logramos prolongar este estado de enfoque y de, de, de concentración, de eh, claridad Llega un momento en que ya nos sentimos que el objeto de atención está lejos y además continuamente eh, sujeto a distracción. Poco a poco hay una interiorización que nos permite más rápidamente notar cuando nos hemos apartado del objeto de atención y todo este proceso se va facilitando cuando las sesiones van siendo un poquito más largas pero no artificialmente, sino de una manera hábil, poco a poco el esfuerzo deja de ser menos aplicar fuerza, y, y es más eh, sostener un estado de alerta mental, un estado que de, de confianza en, en la práctica, tiene otro tipo de sabor y de manera el, el esfuerzo cuando se hace en un estado de atención. Y la tercera forma en que practicamos la, la meditación caminando es cuando eh, este, esta técnica de, de meditación tiene por sí misma un periodo de, eh, asignado dentro de nuestro eh, horario del día y es como que la práctica que hacemos en esa sesión esta generalmente se hace en, en, en retiro en, un retiro de unos días donde podamos realmente ir yendo paso a paso para ir entrando en los detalles de esta técnica de centralizar la atención, de mantenerla estable y de permitir que vaya convirtiéndose en un estado de concentración meditativa muy muy estable y fluido. Así que vamos a entrar primero en esta, en esta forma de meditación caminando que es cuidar la transición, las transiciones. <coughs> en esta primera forma, una vez que hemos concluido la meditación sentado, recuerdan que normalmente dejamos unos momentos en las que permanecemos, eh, no nos paramos luego, luego y ya estamos como saliendo, corriendo a hacer las cosas o teniendo el celular a un lado, inmediatamente nos ponemos a, a ver quién nos mandó un mensaje, lo que sea, sino ya desde el momento, poco antes de que demos por concluida la sesión, ya nos hemos preparado a eh, cuidar esta, esta fase. Así que... Eh, en el momento en que suena el gong o que suena nuestra alarma o que decidimos que ha terminado, el irnos levantando de la postura de sentado es algo que hacemos en atención. Cada movimiento no necesitamos hacerlo de manera afectada, sino sencillamente ralentizamos un poquito en lugar de pararnos abrupto y todo, simplemente vamos suavemente, eh, para que la conciencia pueda seguir el movimiento. Y aquí, al irnos levantando, vamos estando, eh, tomando como el foco de atención la, simplemente la sensación de estarnos levantando. Así que tomamos conciencia de que nos empezamos a levantar y prestamos atención a las sensaciones del movimiento de cómo una pierna empieza suavemente a extenderse le sigue la otra pierna los apoyos que necesitemos al irnos moviendo a la vez que estamos prestando atención a cada movimiento recuerden siempre estamos vigilando a la mente porque puede ser que nos estemos levantando muy, muy paulatinamente pero ya la mente se haya disparado y esté pensando en otra cosa eso sí puede suceder así que la seguimos vigilando seguimos este factor de la alerta mental que esté ahí si, si sentimos que cuesta un poco de trabajo que se concentre hacemos un poquito más lentos los movimientos para que tenga un foco que sea un poco más puntual Así que seguimos levantando un lado, levantando el otro, nos vamos incorporando, vamos sintiendo cómo cambia la sensación en la columna vertebral hasta que llegamos a la posición de estar parado, del cuerpo parado. Y una vez que el cuerpo está parado, podemos también prestar atención a la postura misma de estar parado. Simplemente sentimos... Y ahí mismo hacemos los ajustes al estar parados, sentimos que están los hombros alineados, la espalda está recta, firme, las manos donde sea que las estemos colocando también están, tienen un balance, ¿no? no están todas como por cualquier parte y nos detenemos unos momentos en esa sensación del cuerpo parado. Una vez que hemos tomado mentalmente nota de esa sensación diferente, entonces empezamos a dar unos pasos ahí mismo en nuestro lugar de meditación y seguimos muy eh, conscientes de la sensación del cuerpo, caminando. Aquí la, algo que ayuda mucho para esto es que Caminemos un poco despacio, natural, pero de manera que la mente pueda seguir emplazada en esta sensación del cuerpo caminando. Es un estado de presencia plena, así que ayuda mucho que siga este ritmo en el que no hay urgencia, no hay agitación. Y caminamos Simplemente unos pasos, pueden ser, no sé, 10 pasos en una línea. Después nos regresamos otros diez pasos. Podemos empezar a caminar. Está bien hacerlo en una línea, porque de esa manera no metemos más factores de, de atención. Y lo hacemos unas cuantas veces. Cuando sentimos que hay esa conexión completa con la sensación del cuerpo parado, del cuerpo caminando, soltamos toda esta atención como puntualmente focalizada y sencillamente estamos en un estado de presencia, presencia plena. Y con la determinación de permitir que este estado de la mente pueda continuarse, pueda mantenerse durante las demás actividades que vamos a realizar. Entonces ya vamos tomando un ritmo normal, salimos, empezamos a hacer nuestras actividades. Y a lo largo del día, cada vez que... Eh, podamos recordarnos a nosotros mismos podemos nuevamente como evocar esa sensación que hay cuando cuerpo y mente están realmente en conexión en armonía y además realmente asentados en lo que en este momento está ocurriendo cuando hay esa eh, reunificación que nos da una sensación realmente de estar completos y esto ustedes cuando lo han experimentado seguramente en la meditación sentado seguramente han visto que ayuda muchísimo a una sensación también como de relajación hay cierta tensión continua que se disipa cuando cuerpo y mente están exactamente en donde están completamente allí Así que esto pueden irlo ejercitando cuando están preparando la comida o limpiando o sentados en, en el autobús. En cualquier momento es un momento perfecto para practicar eh, la atención consciente. Entonces esta es como que una manera de, de ir incorporando nuestro camino de meditación eh, de otras posturas. Otra, la segunda que les mencionaba, en donde vamos alternando cuando queremos hacer periodos más largos de meditación, pero sentimos que nos, después de unos 15, 20 minutos hay mucha distracción, en, en, nos cuesta mucho trabajo realmente no olvidar el objeto de atención y nos empezamos un poco como a agitar. Entonces, podemos también eh, introducir esta práctica, esta, esta, eh, sí, esta práctica. Y aquí la diferencia está primero en que, este, si no salimos del lugar, realmente mentalmente estamos eh, colocados en este mismo estado de, de, de enfoque. y todo este proceso de pasar de la meditación sentado a la meditación caminando no es caprichoso, desde el inicio en el que vamos a hacer la sesión determinamos qué tiempo vamos a estar sentados, qué tiempo vamos a estar caminando, qué tiempo así, vamos a regresar a estar sentados y así para no dejarle a la mente, ya ven que la mente luego es medio... <ríe> busca ¿no? sus recursos para escapar entonces para que desde un, clara, desde un inicio nos quede muy claro que no se trata que estamos metiendo algo entretenido para distraernos un poquito, sino que estamos hábilmente dándole a la atención cierto movimiento para mantenerla enfocada, pero con, con estructura. Así que en este caso establecemos desde el inicio de nuestra sesión eh, cómo vamos a alternarlo. Y así ustedes verán, si al mero inicio quieren tener quizá 15 minutos de meditación sentado y 10 minutos de meditación caminando, o 20 minutos de meditación sentado y 10 de meditación caminando, ustedes pueden ir ajustando, cada quien va viendo cómo es que, que va quedando bien. Y en este caso vamos a meter un elemento más. Una vez que todo es igual, cuando termina la sesión sentado y suena el gong nos damos cuenta de la intención de que vamos a levantarnos, y nos levantamos con una presencia clara, y una vez que, incorporamos, que el cuerpo está incorporado, y hemos tomado una conciencia muy clara del cuerpo parado, notamos la intención de caminar. Antes de que el cuerpo se mueva, pescamos ese instante en el que ya vamos a caminar. Y ahí podemos hacer una nota mental que diga intentando caminar. Muy sutil, no necesitamos hablarla, no necesitamos hacerla cada vez, solo es una pequeña nota mental en algunos momentos para ir como haciendo un poquito más fino el foco, más preciso. Así que notas que ya vas a caminar y, y mentalmente, ¿no? Tienes eso claro. Y también percibes el instante después en donde ya empiezas a caminar. Sé que estás parado, parado, intentando caminar, caminando. Y también aquí... Se, se recomienda que sea en una línea, que pueden ser, por ejemplo, en este caso, si no tienes mucho espacio en tu lugar, es pues lo que te permita, ¿no? Porque no, no sales de, de preferencia, de preferencia, tampoco necesitamos ponernos muy así, ¿no? Si tienes que salir a un lugar que está, no sé, a un una terracita que está juntito a tu lugar de meditación y no hay nadie y no hay mucha distracción, está bien. Lo ideal es que sea ahí mismo, así que si tienes espacio, das unos 10 pasos y después de caminar en una dirección, cuando ya vas a regresar, estás consciente de, estar, de que estás parando. Así que das caminando y avanzas hasta donde vas a llegar y un momentito antes de parar, notas parando parando el cuerpo parado otra vez ahí tomas conciencia del cuerpo parado y aquí estos instantes son realmente muy buenos para el adiestramiento de la atención porque como son nuevos y la mente luego quiere algo sentir, que es una percepción fresca, ahí si tú simplemente conectas con la sensación del cuerpo parado, se para la atención sin, sin esfuerzo. Y ahí puedes mantenerte sin esfuerzo, pero sí la sensación clara, clara del cuerpo parado. Y entonces empiezas a voltear. Pero dices, intentando voltear y luego volteando, volteando. Porque giras, ¿no? Estás aquí y entonces vas a regresar por la misma línea, entonces volteando, volteando. Y ahí otra vez notas un momento el cuerpo parado. la intención de caminar caminando así que si ves es exactamente el mismo principio de cuando estamos cuando el objeto de la atención es la respiración cuando el objeto de la, estación, de la atención es la respiración al mero inicio simplemente estamos presentes, estamos conscientes de estar respirando no hacemos nada después si queremos sujetar un poquito al elefante con la cuerda entonces ya estamos más este, enfocados en la exhalación y la inhalación después no solamente esto pero exhalamos y notamos esa pausa que se hace natural antes de volver a inhalar inhalamos y notamos la pausa si ¿Sí ves, vamos poco a poco refinando Haciendo como más puntual el enfoque para mantener ahí la atención más ir que permitiendo que se acerque al objeto y que además sea continuo con menos interrupciones. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo pero en lugar de la respiración el enfoque es la sensación del cuerpo si está parado, si se está moviendo, etc. ¿no? Enfocándonos principalmente en las piernas pero en general, eh, del movimiento de cuerpo. Así que en esta segunda forma de estar alternando meditación sentado con meditación caminando, en lapsos en lapsos así como los que mencionábamos, ya, estamos, hemos volteado, estamos parados, vamos a, a volver otra vez a hacer estos pasos en la misma línea, pero aquí vamos a meter, después de unas veces de, de adiestrar esto, tres, cuatro veces, las veces que tú quieras vamos a introducir un elemento más y es que cuando vas a, a volver otra vez a caminar ya no vas a estar solo atento de caminando caminando sino además vas a... a siempre tratamos de empezar con el pie izquierdo todo lo que hacemos, lo, lo, lo ven va a ser empezando con el lado izquierdo por dos razones, una es que pues, los que somos diestros cuando empezamos con el lado izquierdo hay un poquito un romper cierto automatismo, los que inician, tienden a iniciar con con el, el lado izquierdo pues qué bueno ellos ya tienen ese adiestramiento ellos ya no tienen que así que y esa es otra razón, es porque la mente no está cada vez teniendo muchas opciones, ¿no? Que eso es lo que a veces la mente por ahí se escapa, ¿no? ¿Hago esto o hago esto? No, simplemente yo ya sé que voy caminando, caminando, caminando, parado, intentando voltear, volteando, volteando, ¿sí? Siempre, pues, no como que a veces por acá, a veces por allá, simplemente estoy parado, cuerpo parado, volteando, entonces al lado izquierdo, para la primera ¿no? pierna, volteando, y ya estoy lista para continuar, ¿sí? entonces del lado izquierdo. Y así como les decía, en esta vez que ya vamos a continuar, entonces ya en lugar de solo caminar, prestamos atención, izquierdo, derecho. Ahí ya hicimos un poquito más puntual la nota mental el enfoque sí y así vamos izquierda derecha izquierda y esta como nota mental de así no no, no se va hablando va uno así cuando haces varias, varios minutos de esto hay un momento en que ya está ahí, emplazada la atención, no necesita seguirla haciendo, es, es muy sutil. El peligro si lo hacemos demasiado fijo, es que entonces la mente se va a poner tensa. Y cuando se pone tensa en su objeto, es muy, muy probable que pasen dos cosas. Una, se agota y ya no lo sujeta, empieza a pensar, empieza a hacer juicios. Y aunque estemos caminando externamente, si alguien nos estuviera viendo, Quizá no nota mucha diferencia, porque vamos despacio. Pero internamente ya está uno... Ay, pero es que... Es que es, creo que estoy muy chueca. Ah, este... ¿Esto cómo era? ¿Las manos iban acá? Ay, no, yo ya me cansé, ya mejor me voy a sentar. Empieza todo, toda, toda la agitación. El chango, ¿no? El mono, ahí enfrente del elefante, ya está queriéndole llamar. Oye, ¿qué tal si mejor vamos allá a trepar los árboles? Mira qué interesante o vamos ahí a ese estanque de agua fresca. Todo esto empieza así porque estamos este, forzando demasiado. Así que aquí cuidar que vayamos eh, al, al ritmo y en la medida en que vamos pudiendo sostener algo que gradualmente nos va adiestrando, adiestrando, adiestrando. Así que aquí la clave no es ponerse rígidos y, y, y aferrados, sino este, seguir manteniéndose en atención. Si noto que hay estas reacciones, no peleo con ellas. No me empiezo a enojar conmigo porque ya me distraje. Les aseguro que se van a distraer, porque para eso estamos adiestrando. Si no hubiera distracción, esta meditación no tendría sentido. Si ya lo hacemos así, pues entonces ¿qué? no estás adiestrar lo que, ya lo, lo que ya haces, ¿no? Así que eh, nuevamente uno simplemente se da cuenta de que se ha distraído y ahí tienes, puedes, esto lo haces este, tú intuitivamente. quizás a veces uno se para un momentito ahí mismo y simplemente dice distracción, distracción. No hay juicio, no hay nada, solamente hay, tomas nota de lo que hay. Porque ya se escapó, el, el objeto que antes estabas tomando nota ya no está, sí Así que simplemente, te, un momentito, te puedes parar o puedes seguir suavemente caminando, pero lo que hay es distracción, como cuando estás respirando, sentado, o sentado y ya estás pensando quién sabe en otras cosas que, que ya van a venir por ti, ya te tienes que ir y no te has preparado en ese momento no te paras de tu asiento ni nada solamente vuelves a tomar sensación del cuerpo sentado prestar atención a la respiración notar la distracción, lo más probable es que si tú tomas contacto con la sensación del cuerpo en, su post en la postura en que esté, cualquiera, cualquiera que sea, lo más probable es que se empiece un poquito a disipar esa distracción, porque ya hay un cierto condicionamiento de tu mente, una familiarización. Así que no dejar escapar, no dejar pasar mucho tiempo en el que aparentemente estás prestando atención al movimiento, del cuerpo caminando, pero en realidad, estás haciendo planes para otra cosa y ya solo estás paseando, que no está mal, ¿no? Estás relajando, pero no estás haciendo la práctica de la, de la meditación. Así que, simplemente distinguir qué es qué. Y aquí se sigue haciendo, se puede, si tú quieres, toda la sesión de meditación caminando en este segundo modelo. Te, puedes solamente izquierdo-derecho, izquierdo-derecho, izquierdo-derecho, durante, no sé, una semana o unos cuantos días. Y posteriormente puedes, en ese mismo esquema, agregar esto más. Este... Cuando llegas a la... Todo, todo lo demás es igual antes de pararte, cuando, te para, cuando estás sentado y te vas a parar, te paras, empiezas simplemente caminando, después izquierdo, derecho, idéntico todo como lo hemos explicado hasta ahora. Pero en este tercer, digamos, este ejercicio o nivel de enfoque, estás parado, el cuerpo parado. Cuando empiezas a caminar, entonces subiendo, moviendo, bajando, ¿sí? Nota, notas tres momentos del lado izquierdo. Antes no notando solamente izquierda, derecha. Y ahora, sí, en, en lo anterior. Ahora estamos introduciendo un nuevo elemento, que es, subo el pie, siempre el izquierdo, <coughs> subo el pie suavemente, lo adelanto, o sea, lo que haces normalmente al caminar, solamente que ahora lo estás prestando atención, entonces subiendo, moviendo, bajando. Y esto lo haces, es, claro, del lado izquierdo. Después, en el lado derecho, lo mismo, subiendo, moviendo, bajando. Todo lo demás es igual, solamente que ahora has introducido un elemento más puntual de, para la atención, para diestrar la atención. Y lo mismo, puedes hacer 10 pasos, si tu espacio es un poquito más grande, puedes hacer un poco más de pasos. Máximo 20 es lo que se recomienda, máximo. 10, 15 está bien. Tú, tú ahí estás, pero siempre es lo mismo. Es como en tu asiento, estás de preferencia, claro, ¿no? Cuando hay, tienes que viajar o algo, te adaptas. Ese es parte del adiestramiento de la atención y de la práctica de la meditación. La mente se va haciendo muy adaptable, muy cuerpo y mente, esa es una cualidad muy, muy valiosa para la vida y para todo, ¿no? Que nos vamos haciendo adaptables, tenemos ciertas pautas para adiestrar algo, pero esas son la base para realmente poder ser simplemente eficiente en lo que, en lo que hay que hacer. Y aquí es exactamente igual. No quiere decir que si no estás ahí en tu lugarcito, no puedes hacer estas meditaciones porque son muy exquisitas, ¿no? No es así. Si tienes que viajar mucho, a veces nosotras cuando tenemos que viajar, a veces en el aeropuerto estamos sentadas esperando el, el, el vuelo y ahí estás ni, ni se nota, la gente ni sabe qué estás haciendo, ¿no? Así que donde sea que estés o estás esperando en el banco, estás parada, y pues sí, tienes ahí un objeto de atención. Solamente para no convertir lo que nos está ayudando a desarrollar habilidades en un obstáculo para eso mismo, para desarrollarlas, ¿sí? Tener ese discernimiento. Estamos precisamente eh, también conectando con, con este discernimiento claro. Así que estas instrucciones son como que un, un modelo y vamos a ir aplicándolo en la medida que, que de acuerdo con circunstancias. Entonces esta es este, la segunda forma, todos los detalles son igual, cuando llegas al punto de, de a donde, al extremo en el que te vas a parar, recuerdas, intentando parar, parando, parado, parado. Tentando voltear. Volteando. Volteando. Parado. intentando caminar, subiendo, moviendo, bajando, sí, con el la, lado izquierdo, subiendo, moviendo, bajando, subiendo, moviendo, bajando, y ahí vamos. Y nuevamente llegas al punto en el que ya vas a parar, intentando parar, parando. Y así vas. Y aquí ves que si logramos mantener esta presencia y esta alerta mental, un factor va surgiendo, súper importante, que, que es natural en el cultivo de la calma mental, que la claridad se va haciendo cada vez más precisa. Si ves, estamos prestando, estamos es, reconociendo tanto el estado de la mente, intentando parar, y a la vez estamos también muy conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces se va refinando muchísimo la, la visión. Es como poco a poco vamos pasando del estado de la calma mental al, hasta, al estado de la visión especial. Ya en este estado distinguimos que Estar caminando o una acción no es una cosa sólida, ¿no? Es una cosa que está hecha de momentos, de instantes, de aspectos, el aspecto de sensación, el aspecto de intención, el aspecto de percepción. Vamos, en ese estado de atención plena continuada, vamos, va surgiendo este discernimiento, esta visión que distingue todos los aspectos de la realidad ya dejamos de ver las cosas como una cosa sólida ¿no? y además permanente estamos ya completamente morando en toda su, su eh, fluidez mirando que está compuesta de muchas cosas que además son interconectadas entonces va refinando muchísimo la, la percepción de todo pero no de una manera discursiva, sino con una experiencia directa. Esto tú vas a irlo descubriendo. Y eso es lo importante en la meditación. Recuerda, lo hemos dicho casi cada sesión, que aquí la aproximación es la experiencia. El conocimiento con base en una experiencia totalmente de lo que eres, tu cuerpo, tu mente, en armonía, completamente mirando la realidad sin sin distorsiones, por la distracción, por la agitación, por la conceptualidad, ¿no? Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Y si hay distracción, este, ya, ya vimos que hay que hacer. No esperar que desde un principio todo va a fluir así y se va a poder sostener. Por eso se empieza con periodos cortos. Así que esta es como que una segunda aproximación a la práctica de la meditación caminando alternándola con meditación sentada. Y pues tenemos este una tercera que prácticamente se puede ir desarrollando por sí misma en la que es un poquito más elaborada pero básicamente es exactamente el mismo esquema. Este tipo de, esta tercera forma, eh, prácticamente se lleva a cabo en retiros, en donde además este, sí es conveniente poder eh, verificar o comentar cómo te va yendo en, en la experiencia. Pero básicamente es, es realmente lo mismo solamente incluimos unos pasos más y... voy a mencionarlos solamente para que veamos cómo realmente es solo un desarrollo de lo mismo que hemos estado hablando y después ya pasamos a cómo concluir este la práctica, porque eso es muy importante Entonces, en este otro formato es bueno si... Naturalmente se va a alargar un poquito el periodo de la, de la sesión. Puede ser, quizá quieres, tú, tú tienes que ir sintiendo, quizá quieres unos 30 minutos, por ejemplo, de, de hacer solamente esto. Claro, antes haces una previa sesión de, de, de tu meditación, sentado donde puedes generar tu motivación, puedes tomar unos momentos de está en la postura, sentado, todo, todo, todo, y ahora lo que vamos a hacer es que después de este paso en el que has introducido del lado izquierdo, subiendo, moviendo, bajando, y llegas al punto final y parado, parado, int bueno intentando parar, parando, cada momento en que vas a cambiar notas primero la intención de hacerlo porque surge, si no hubiera intención no pararías, no es algo que estás como inventando, solamente estás registrando. Cuando llegamos ahí, en donde ya estamos iniciando un nuevo recorrido, entonces incorporamos esto, es subiendo, bajando. Así que únicamente introducimos un una elemento de atención en el momento en el, entre el momento en el que ya no subes y mueves, sino si ves en realidad cuando caminamos, si, lo, si tomamos una cámara lenta en nuestro proceso de caminar y vemos cómo está compuesto de distintos instantes, si tomáramos un... un hiciéramos una toma en, en cámara lenta, veríamos que se sube, de hecho se sube un poquito, y se levanta después todo el pie. Empieza subiendo, después prácticamente todo. Si, su, si solo se le levantara, se subiera tantito, no puedes mover, ¿no? Entonces, empiezas subiendo, levantas, adelantas y pisas, ¿no? Bajas. Entonces ahora lo único que estamos haciendo es ralentizando un poquito más. Entonces ya no solamente sabemos que está moviendo, sino que sube. Que está subiendo sino que se levanta por completo que adelanta y que baja ¿sí? y seguimos en este paso hacemos exactamente lo mismo una pregunta aquí puede surgir en cada sesión que hacemos o sea solamente hacemos uno de estos pasos en cada sesión y después de varias sesiones hacemos... El segundo paso, primero uno es solamente caminando, el segundo es varias semanas sería izquierdo, derecho, después sería subiendo, bajando, subiendo, moviendo, bajando, y después este cuarto este, en donde tenemos. Aquí eh, es conveniente, tal como lo hacemos en la meditación sentado, el cuerpo sentado, es conveniente que no estés cambiando todo el tiempo porque ese es un poquito un signo de nerviosismo, o de distracción, o de querer, de excitación, como de querer algo nuevo. Así que, igual que como veíamos que al inicio tú estableces cuánto vas a durar en tu sesión y no estás haciéndolo como que ya como se te ocurra en medio de la sesión, tú estableces. De igual manera, puedes por ejemplo tomar... Puedes, por ejemplo, tomar este solo dos pasos para cada... Decir, ahorita es solamente, desde luego caminando, eh, izquierdo y derecho. ¿no? En esta va a ser solo caminando, si va a ser de 30 minutos, puede ser caminando, izquierdo derecho. Unas veces, unos 10 minutos, 5 minutos y después en tres pasos en tres eh, etapas y ahí te quedas toda la sesión y lo haces varios días ¿no? y después puedes hacer hasta la cuarta etapa así que tú tienes que ir viendo de qué dependiendo de la duración de tu sesión este que quieres incluir y la verdad es yo he visto que en, cuando a veces en retiros las uno ya está muy, muy interiorizado, ya está como atento y estás en esta cosa, ¿no? Ya tu cabeza está en la idea, en la onda de que estás en retiro. Ahí sí puedes empezar desde caminando y puedes empezar, por ejemplo, desde subiendo, moviendo, bajando. Ya no necesitas ir en los pasos pero es porque estás muy sensible, ya muy enfocado y puedes estar 10 minutos en subiendo, moviendo, bajando y después otros 10 minutos en la cuarta etapa. Entonces eh, nos vamos a quedar aquí en, en este modelo. Hay, hay otra etapa más, pero este, creo que es suficiente por, por ahora. Solo quería que conocieran que es una progresión y que nos permite aplicar exactamente lo mismo que estamos aplicando en la meditación sentado. Si han notado, no utilizo como que yo estoy sentada o yo estoy caminando, no, no es como que un yo parada, parada, parada, es cuerpo parado, intención de caminar. Estás conectando, no con esta sensación de yo, yo, aquí yo, nada, parada, no, es la acción, es... El hecho desnudo, simple, directo, evidente, de cuerpo parado, intención de caminar, caminando, ¿sí? Nos vamos más directo, no necesitamos atravesar por todas estas nociones. Y en esto es lo mismo, cuando está el cuerpo sentado y vuelves al cuerpo sentado, ¿no? Así, ir conectando más con la experiencia y con la actividad de la mente, más directamente. Y otro punto importante, para terminar siempre, siempre, siempre, en cualquiera de las este, tres, dos opciones, porque la primera es, es como muy fluida, ¿no? Y las otras también idealmente deberían ser fluidas, y sí son. Pero al final es que siempre regresas a caminando. No, no terminas, es un poquito, es igualito que la meditación sentado, estás muy interiorizado, unipuntualmente, enfocado, la, la atención está ahí y no suena el gong y ya sueltas todo y te paras y te vas. Reposas, sueltas el foco de atención, simplemente estás ahí, descansas en un estado de, de atención plena, de presencia mental, sin nada, de Nada y vas terminando. En la meditación caminando idéntico, muy importante. En los últimos recorridos es muy bueno que ya no estás con ninguna nota mental, no estás nada. Ya la eh, atención está inter interiorizada. Tú simplemente estás disfrutando. Es como influir en el hecho mismo de simplemente estar caminando. Ya hay ahí una... Completa unificación, completo estar en lo que estás. Así que siempre terminar esta eh, práctica, con, con este, no, no la terminas a bruta, sino regresas al simplemente estar caminando. Y concluyes, y así terminas. Y aquí otra... Eh, Dos cositas más que quisiera agregar. Una es, como ven muy, muy claramente, la meditación de eh, calma mental y de visión especial eh, no es distinta dependiendo de la postura. Eh, si alternas, la meditación del cuerpo sentado y la de caminando se están apoyando una a la otra. Hay mucho aprendizaje en una que se aplica en la otra y hay mucho aprendizaje en la meditación caminando, que te va increíblemente a enriquecer la meditación sentado. se Están una a la otra. Para personas que no pueden caminar, o que, o que tienen alguna dificultad que no les permite hacer esto, hay también una este, manera diferente que es con las manos. Entonces, simplemente tú estás sentada, vas a pasar a la meditación en movimiento, Tú estás consciente de que vas a empezar a mover y exactamente igual, no sé si alcanza a verse, pero aquí moviendo, moviendo, moviendo, parando y te quedas ahí, intentando bajar, no. aquí subir, que yo lo subí un poco artificialmente, subiendo, subiendo, subiendo. Intentando acercar, acercando, moviendo, viendo, moviendo, intentando subir, voltear, volteando. Simplemente vas estando atento, parado, viendo, moviendo, moviendo. Intentando tocar, tocando. Y, y vas haciendo exactamente lo mismo. Esta yo la aprendí con un maestro de esta tradición de Tailandia. Y es exactamente, él así le explicó un monje, un maestro de meditación, que exactamente así lo explicó para que cuando no puedes caminar o por alguna razón estás en un lugar, así la estás haciendo. Así que se aplica completamente a todo. Y pues como ven, todo esto nos, está, nos pone en una relación con el cuerpo que es muy, muy hermosa. Realmente dejamos de ver al cuerpo como algo sucio, como algo que hay que ignorar, como algo que que nos estorba, y es exactamente lo contrario, es un tesoro inmenso, del cual depende realmente que todas nuestras capacidades puedan desarrollarse, porque esto somos, ¿no? esta conexión de cuerpo-mente. Así que es recuperar esa noción de lo increíblemente precioso que es tener este cuerpo humano, ¿no? tener este, y este discernimiento juntos, interconectados, interrelacionados. Así que esto sano, nuestra relación con nuestro cuerpo, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con la vida, es profundamente sanador. Y por lo tanto nuestra relación con otros, que igual que nosotros, tienen también estas características. ¿no? Así es de que, pues, ojalá que disfruten todas estas instrucciones. Gracias.